¿Cómo resolver la inecuación o desigualdad siguiente, por factorización? Restamos el cuadrado de X, a ambos lados de la desigualdad. Escribimos la quinta potencia de X, como el producto, de la segunda potencia de X, por la tercera potencia de X. Dividimos por la segunda potencia de X, ambos lados de la inecuación Factorizamos la segunda potencia de X, ya que es factor común. Excluimos la segunda potencia de X, ya que siempre es mayor que cero, es decir positivo. Escribimos la unidad como 1 elevado al exponente 3, puesto que no cambia su valor, por propiedad. Aplicamos la conocida identidad de la diferencia de cubos siguiente. Excluimos el trinomio el cuadrado de x más x más 1, ya que siempre es positivo, sus raíces son complejas. Sumamos 1 a ambos lados de la inecuación resultante. Despejamos para X para concluir que X debe ser mayor que 1. Graficamos en la recta numérica real. El conjunto solución son todos los números reales mayores que 1, es decir todos los que están a su derecha. ¿Cómo lo verificamos? Dando cualquier valor mayor que 1 a X, para obtener una desigualdad verdadera. ¿Qué sucede con estos valores para X, como es la inecuación verdadera o falsa? Apoya la educación de los más pobres en todo el mundo, dando un like. Hasta pronto.